nos vamos a Laguna La tira bueno ahora vamos a cambiar la modalidad, nos vamos a pescar embarcado, nos invitó el Colito Bugni para trabajar, perdón, él trabaja, nosotros para pescar en, este, en esta parte de Campo Subillaga que va a ser de guía, dijo venga conmigo, conozca mi embarcación y disfrutemos un rato de la pesca y esto es lo que pasó. Ya dentro de un ratito entramos, por este lado lo tengo, me voy a la vuelta a Martín Subillagay que nos está haciendo de marinero, viene ahí y ya zarpamos, ¿eh? ya dentro de un ratito zarpamos a ver, a buscar los tigres de acá de Laguna Latina Va mejorando el tamaño. Va mejorando, de a poquito va mejorando el tamaño. Sí, sí. sí. Van saliendo los pichoncitos de tigre. Muy bueno. Recién arrancamos, ah, entonces bien faltan los grandes que me dijiste que me vas a llevar. ¿Dónde están los grandes, si tenemos suerte. Vamos a tratar de cumplir con el deseo. Muy Pero bien. muy lindo doblete. Son engañosos porque en esta época son repeleadores. ¿sí? La verdad que me parecía otra cosa. ¿no? Sí, parecía me más grandecito. Pero bueno, lo vamos a tratar de sacar sano y devolver. è hermoso, è hermoso para peccato Con la línea del Colorado, sí, la línea de Colorado, de sí, guía, sí. Es, de la, guía. Es, es la que pesca, es la de guía, es, es la que sale. Muy bueno, Gol. Te moviste de lugar y encontraste el pescado más grande, ¿eh? Viste, te dije, vamos un ratito. Vamos eh. un ratito eh, vamos a sacarle este, 500 eh. y 600 gramos, ¿eh? Vale. Muy bueno. Muy bueno. Espectacular, ¿eh? espectacular lo que pica acá. El lugarcito del colo este. Eh, sí, la verdad que sí, eligió bien el lugar. Por eso guía Voy con la fotito ahí. una parrilla espectacular. Mientras nosotros entramos un ratito más a pescar, Martín se sí hizo una parrilla espectacular. Bueno, y qué pescado está y sacamos? sacamos buen pescado, sí. Ahora eh, los últimos eran mejor tamaño que lo, que lo que ustedes habían sacado al principio. Cambiaron de lugar y salió buen pescado. Sí. Bueno, pásame, ¿qué tenemos? Y bueno, acá tenemos unos chichulines, una tirita de de asado, un choricito, oh, un poquito de todo. Falta, ¿no? falta, ah, falta riñón, es de Quique Godoy. Muy bien. ¿Eh? Muy, bien. Muy buena la, la carne Bueno, vamos a comer así, pescamos. Y vamos a comer y vamos a entrar un ratito más. Dale. A ver qué pasa. Todo el sector de la barranca y eso y, y están pescando bien, sí. sí. Bueno, las dos opciones acá, de embarcado y de costo. Tenemos acá los guías que nos dan una mano y este, están llevando casualmente lo vinieron a buscar recién, pero no estaba este, va de la tarde a trabajar muy bien <risa> más fresquito no te puede, pescado más fresco no hay es imposible, como tengo la gota mi amigo <risa> está comiendo parrillada yo tengo voy a hacer pejerrey, pero El... pejerrey a parrillo no, va a salir buenísimo Por el segundo tiempo, después de una espectacular parrillada eh, que le dejamos encargado, la hizo Martín eh, Bueno, vamos a ver si podemos este, tener algunas capturas un poquito más de lo que veníamos sacando que el, lo que sacamos de antes eh, era bueno y vamos a ver si podemos lograr algún pescadito de más por Bien ahí. ¡Ah, Dios. Muy bien, muy bien. Acá están los pejerreyes. ¿Querían tigres? Acá están los tigres. Oh, oh, oh. Espectacular, espectacular. Muy bien, eh. Qué lugar este. Qué lugar. Ahí alguna una foto. Mirá, Carlitos, los dos han sueldo se comió. Ah bueno, pero tenía. ¿Sabía que tenía hambre? Sí, no, El que, sí, que, que salió recién, en el último tiro salió espectacular.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 Lindo pejerrey Muy lindo pejerrey sí. Están mirando a ver ¿no? si gana o no, no, Pero es lindo, es más chico que el que salió hoy No, pero es un muy buen pejerrey Muy buen pescado. Muy buen pescado. Y tiene mucho pejerrey No vengan, no duden en venir, eh, porque es tiene diversión asegurada Y más con un guía Como Colorado, eh. Muy oh, lindo pescado, sí. sí. Ha ido mejorando un poquito el tamaño. Y, pelean, y ahora, eh. parece que a la tardecita está picando más firme y un poquito mejor tamaño. Pelea. Pelea, sí. La verdad que dan muy lindas peleas. Sí. Es eh, para disfrutar. Hola Colo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Todo todo bien? Esta excursión bien. La, pasé, la pasé Bárbara, tenés un tracker hermoso, re amplio, re cómodo. Así que gracias a eso, gracias por la buena onda. También agradecemos a Martín Subillaga, de acá de Laguna la Tigra. ¿Qué pescado tiene esta laguna, eh? La verdad que sí, tiene muchísimo pescado, mucho pescado de 35, 40 centímetros, un pescadito de 300, 400 gramos, eso abunda en cantidad. Y yo creo que ahora cuando empiece el frío, va a empezar a aparecer el tigre característico de esta laguna, que es, con sorpresa, terrible como nos ha dado en el 2019 pescado está de 2,160 160, 2 kilos, 120 pescado muy lindo eh, hoy pudimos gracias a dios agarrar uno de arriba de un kilo y varios de 400 500 600 gramos y la gente se va conforme y bueno vos lo has comprobado y ya van a estar las imágenes a disposición para, para ver el tamaño de los peces y la cantidad de doblete que hemos agarrado pero bueno, eh, entramos un rato a la tarde que fue, como vos decís, una diversión, hace una nota y bueno, se dio. Después el tamaño de la carnada influye mucho y acá es difícil conseguir carnada grande, conseguimos una mojarra muy buena. Eh, pero bueno, necesitamos un poquito más de tamaño para, para agarrar y tentar a los tigres, viste, que son de boca muy grande y bueno, eh, necesitamos una carnada diferente. Bueno, vos eh, y Gastoncito Suco hacen de guía en esta laguna de esta parte de Martín Subillaga. Búsquenlo en el Facebook que cualquiera de los dos va, va a dar un servicio de primera. 1569-4674, lo voy a decir, yo me acordé acá, me salió 2983 69, 40. igual lo vamos a poner abajo en pantalla los dos, tranqui. Bueno, sí, sí, la gente tanto conmigo como con Gastón se va a ir muy satisfecha porque damos una atención de primera, eh, damos una embarcada, un servicio muy bueno, incluso le armamos las líneas, le prestamos las líneas, los equipos. Eh, un desayuno en la mañana, o sea, tratamos que le pasen un día lindo y si agarramos algún tigre mejor que están empe empezando a aparecer, van bueno, son... apareciendo. Aquí llamaron un poquito antes para reservar el turno. ¿Hasta cuánto entra en el tracker? Eh, lo ideal es cuatro personas para pescar bien, pero el tracker mío es, es amplio y podemos llevar hasta cinco pescadores. Bien, bien. Eh. Bueno, ¿va a ser durante toda la semana? Sí, sí, va a ser durante toda la semana, es más, hay día que la laguna por ahí va a estar cerrada, pero nosotros los guías vamos a tener llave como para abrir y dar el servicio al cliente, porque hay gente que prefiere venir los días de semana, que es mucho más tranquilo. Entonces, bueno, tenemos esa posibilidad, ya que Martín nos brindó la, eh, la confianza de darnos una llave para abrir los días que él no, no puede y poder atender a los clientes. Una vez más, gracias por la nota, Qué suerte ustedes con, con, con este emprendimiento, para vos y para Gastón, y bueno... La invitación surge para todos. Cuando quieran estamos a disposición de ustedes y gracias por, por venir a, a ayudarnos a difundir lo hermoso peje de esta laguna. Bueno, muchas gracias Colo. La tierra es clara. Y sí, están ahí tantos los días y no les hacemos casos a ellos, a los guías, que ya la conocen. Bueno, es más, nos dijo tomen, peje con esta línea que es la que anda. Y eso es lo que funcionó. Muy, pero muy bien. Se pesca muy, pero muy bien. El tamaño, bueno, una vez más lo vuelvo a decir ahora, estamos todavía en... Con mucha temperatura, el pejerrey chico está activo, pero esa laguna, no lo dudemos, tiene pejerrey muy, pero muy grande. Donde baja un poquito la temperatura, el chico por ahí desaparece, que también no es tan bueno, porque a veces nos quedamos con menos pesca, pero seguramente van a aparecer los grandes. Bueno, sígalo a Pablo Bugni, es un buen guía, lo quiere contratar. Acá hay figura, figuraba el teléfono, la tiene muy clara y seguramente... No sé si se asegura la pesca al 100%, porque sabemos que no es así. Pero sí que vamos a estar pescando en los mejores lugares, no lo duden. Gracias a Subillaga, sí. al señor Subillaga, gracias a Bugni por dejarnos entrar con nuestra cámara. Nos vamos.